Bien, pues en el tema 7 lo que vamos a estudiar es más ejemplos de inducción y, y más variedades de inducción y también más ejemplos de demostraciones con caso. Bueno, mirad, observad primero una diferencia. ¿Veis? ¿Notáis alguna diferencia en el import, en la tercera línea? voy a poner también que me ponga los en los números de las líneas, es decir, en la línea número 4, ¿notáis alguna diferencia? Bueno, Enrique, si se ha dado cuenta, lo de que además de importar el fichero main, que es el que siempre hemos importado, aquí estoy importando el fichero de paridad que está dentro del directorio hall. mira que... Este es el nombre del fichero y el punto este separa el nombre donde está el directorio. Ya, más adelante, explicaré por qué estoy importando, además, este fichero. Pero, en fin, recordad que, que, hemos, que lo hemos importado. Pues lo primero que vamos a estudiar son demostraciones por razonamiento distinguiendo casos. Vamos a empezar en el primer ejemplo con casos con valores boleanos. Por ejemplo, yo quiero demostrar, usando casos, ya lo hemos demostrado también en lógica, otra forma de demostrarlo, que se tiene no A o A, es decir, que se verifica el principio del tercio excluso. Vamos a ver otra forma distinta de demostrarlo. Si yo le digo que quiero hacer, bueno, aquí está el enunciado, del lema, y lo que le digo es que quiero hacer la demostración por casos. Observar qué es lo que pasa eh, abajo, cuando digo que voy a hacer la demostración por caso. Observáis que ha dicho, bien, para demostrar no agua a por caso, pues hay que distinguir dos casos. Primer caso, supongamos que se tiene P, y entonces, suponiendo que se tiene P, hay que demostrar no agua. A. Segundo caso, pues que no se tiene P, y también hay que demostrar. Pero ese P, en principio, no sabe quién es. Es una... Fórmula cualquiera, una fórmula o la negación, pues puede ser distinguir caso, lo que sé, según el X sea, sea un número par o no. Bueno, pues primer caso es par, segundo caso no es par. Bueno, entonces, en realidad, eh, sí, sí, no, lo que estoy demostrando es el tercio excluso, lo que pasa es que la demostración por caso booleana es prácticamente una variante del tercio excluso. Bien, en el primero supongo A y entonces, bueno, suponiendo A, automáticamente, por simplificación, vamos, por introducción de la disyunción, ya tendría no A. -B. Estoy haciendo la demostración estructurada y no me voy a meter en los detalles. Pero observad que al principio me había salido una P con interrogante. Aquí yo ya he supuesto esa, que esa P con interrogante va a ser A. bien. Entonces, cuando vaya a la línea 22, el siguiente caso, ¿qué objetivo creéis que, va, que, va, que me va a mostrar? Bueno, pues vamos a la línea 22. Observad que ahora no sale no interrogante P, sino que lo que sale es no A. ¿Por qué? Porque ya no sale. Porque ya ha unificado el interrogante P que había aquí, este interrogante P, cuando yo he dicho que lo que voy a suponer es A, Aquí que es? me estaba diciendo, lo que hay que suponer es interrogante P. Pero interrogante P puede ser cualquier cosa. Pero cuando le he dicho suponer A, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues que interrogante P es A. Por tanto, en el segundo caso, interrogante P, ¿quién va a ser? Pues no A. Por eso aquí cuando sale ya no hay ahí el interrogante. Bueno, y este también se demuestra automáticamente por introducción de la disyunción. ¿Vale? Pero... Lo que hemos visto es que el caso lo que me. Eh, la demostración por caso lo que me abre es dos casos. Cuando yo supongo el primero, bueno, pues ya especifico sobre qué es lo que estoy haciendo en los casos. Pero eso se puede hacer de una forma más directa. No tener que llegar aquí, sino más directa es que cuando le estoy diciendo, bueno, esto es. Antes lo voy a ver también en aplicativo, no hay diferencia. En el aplicativo le digo, quiero hacer la demostración. Mirad, en la línea 44 le digo, quiero hacer la demostración por caso. Me voy a poner la línea 24 y observar qué es lo que sale abajo. Cuando digo, pues, me sale lo mismo que antes. Hay que demostrar dos casos. ¿Y los dos cómo se demuestran? Por simplificación. Solo quiero insistir en cómo se generan los casos. Y lo demás, bueno, en esos detalles no nos metemos. Se podría ir llegando hasta las detalladas, pero eso... Hoy muchas veces lo voy a dejar sin llegar. Bueno, por simplificación y ya está. Por supuesto que estas tres líneas la puedo hacer en una y decir por caso y simplificación. O si queréis, más corto todavía, decirle automático. ¿Por qué? Porque el automático incluye la distinción de casos. ¿De acuerdo? Pero todo esto nosotros lo hemos puesto siempre casos. Hay otra variante que es caso indicando el nombre. Mirad la siguiente forma de la demostración. Ahora, observad que en la línea 61, en donde le estoy diciendo la prueba, no pongo solo caso, sino lo que estoy diciendo. Quiero hacer la demostración por caso según los valores de A. Bueno, el según los valores de A, Isabel es capaz de deducir que A es tiene que ser un valor, es una variable booleana con valores boleanos. Por tanto, los posibles casos de A, ¿cuáles son? ¿O A o no A? Mirad que cuando me ponga en la línea 61, os acordáis que antes lo que salía era el interrogante P. Mirad ahora que cuando me pongo en la línea 61, no me sale el interrogante P. Lo que me sale es que hay dos casos. Primer caso, suponiendo A. Segundo caso, suponiendo no A. ¿Está claro? ¿La distinción en poner caso sin nombre o caso con nombre si el, el nombre tiene, si la variable tiene valores booleano La variable o la expresión. ¿Está clara la diferencia entre los dos? Vale, vale, vale. Bien, pues vamos a ver, entonces, bueno, y las demostraciones no tienen más detalle, pues son igual que antes. Aquí todo lo que lo hemos estado haciendo es con expresiones que tienen valores vanos. Y, y como dijo Enrique, bueno, está al fin de cuentas es casi el tercio excluso. ¿Vale? ¿Pero qué pasa si los valores no son booleanos? Por ejemplo, yo quiero que demostrar que el, la longitud del resto de una lista es igual a la longitud de la lista menos uno. Eh, Pensadlo, ¿todo el mundo está ahí de acuerdo? Vaya, ¿y si la lista es vacía? ¿Qué pasa con la lista vacía? No, se pero ¿cómo se define? Pues, la lista vacía, ¿qué longitud tiene? Cero. ¿Y el resto de la lista vacía quién es? En isabel la lista vacía. Bueno, y entonces, entonces, si el resto de la lista vacía es la lista vacía, en, la lista vacía es igual a la longitud de la lista vacía menos 1. 0 es igual a 0 menos 1. Entonces, ¿este lema es verdadero o falso? ¿Es verdadero el, el lema o es falso? Juan Carlos dice falso. Entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? ¿En los reales? No. A ver, vamos a ver. Porque aquí el problema está en que no sabéis cuánto vale. Si yo le pregunto, ¿cuánto vale? Recordad que estamos con la aritmética. Y en la aritmética, cuidado con la aritmética, ¿vale? En la aritmética yo le puedo decir, eh, para hacer la aritmética, yo le puedo decir cuánto vale 5, eh, que es un número natural, menos 3. Bueno, ¿qué valor me va a dar cuando diga 5 menos 3? no, no y si le digo 5 menos 7 en los naturales ¿qué me va a decir? 0 y 5 menos 9 y llegamos 0 menos 1 ¿cuánto es? ¿Por qué? Porque estamos en la aritmética natural y da el más pequeño. El más pequeño de los naturales cero. ¿Qué pasa si en lugar de los naturales estoy haciendo la operación en los enteros? ¿Es lo mismo 0 menos uno en los naturales que en los enteros? Veis que no. Y ahora, cuando estamos haciendo la longitud, cuando estoy haciendo la longitud, ¿en qué aritmética estoy trabajando? ¿En los naturales o en los enteros? En los naturales. Luego, el lema, ¿es verdadero o falso? Bueno, más o menos he convencido, ¿no? Bueno, si ustedes ya estáis convencidos, ahora el problema es convencer a Isabel. Vamos a ver cómo se convence. Bien. <tose> Esto es lo que tengo que demostrar. Es lo que está en la línea 95. La, re... la longitud del resto de XS es lo mismo que la longitud de XS menos 1. Mirad que más de uno diría por inducción. Pero es que no es necesario la inducción. Basta hacerlo por caso. Siempre hay distintas formas de hacer las cosas y la ya siempre es hacerlo lo más. Clara posible, usando la menor cantidad de recursos posible. Inducción es menos, eh, perdón, caso es menos que, menos recursos que inducción. Entonces voy a decir que quiero hacer la demostración por inducción, por caso, perdón. Si le digo que quiero hacer la demostración por caso, que es lo que le estoy diciendo en la línea 96, ¿qué esperáis que me responda Isabel? A ver, ahora le estoy diciendo, son por caso según XS. XS, ¿de qué tipo son los, sus valores? ¿X XS son listas. Son listas. Luego, ¿cuáles son los posibles casos? Porque antes, cuando era un boleano, los posibles casos eran, eh, eran o verdadero o falso. Ahora los casos que van a ser, o es vacío o no es vacío. Pero observa cómo le escribe. Me pongo en la línea 96 y me dice, hay dos casos. Primer caso. Que la lista sea vacía. Y el segundo caso. El segundo caso, la lista que es. Mirad que la está escribiendo aquí. Es una lista que tiene un primer elemento, que le ha llamado A, y el resto de la lista, que le ha llamado List. Sea quien sea el primer elemento y sea quien sea el resto. Veis que esto engloba, aquí con todo esto, engloba todas las posibles listas no vacías, Todas las listas no vacías se componen de un primer elemento y de un resto. ¿Está claro lo de los casos cuando estoy distinguiendo casos sobre valores que son listas? ¿Está claro? Bueno, entonces, mirad que una vez que ya Isabel me ha dado las posibilidades, tengo que demostrar el primero. ¿Qué es lo que voy a suponer? Pues lo que supongo es que X es la lista vacía. Eso es lo que escribo en la línea 97 y suponiendo que es la lista vacía el entonces pues la longitud del resto es cero y eso no me voy a meter en los detalles se hace por simplificación pero vamos, los detalles es lo que dijimos antes el resto del vacío va a ser vacío y la longitud del vacío va a ser cero ¿vale? y eh, bueno la longitud es cero por lo que dijimos antes 0 es lo mismo que 0 menos 1, porque estamos en la aritmética de los naturales. Y 0 eh, es la longitud de XS, porque XS estoy suponiendo, aquí estoy suponiendo, usando, que he supuesto en la línea 97, que XS es la lista vacía, pues esto, ya, esto ya lo tengo. Bueno, y ya finalmente, uniendo la parte izquierda y la parte derecha, izquierda de la primera y la parte derecha de la segunda, pues ya está demostrar ese caso. Mirad que lo he dejado en un estructurado detallado, porque todo esto lo podía haber puesto en un sí, todos estos pasos. Pero bueno, esto es lo que tantas veces estamos diciendo, de que primero se hace la estructurada, ya se tiene la estructura y ya nos podemos po eh, preocupar de completar los detalles. Pero si no tiene la estructura, no es conveniente empezar por los detalles porque puedes tener un montón de detalles y la estructura no servir. Entonces todo ese trabajo lo tienes que tirar. Es mejor ir acercándose a los detalles poco a poco, de la estructurada hasta la demostración. Bien, ya he demostrado el primer caso. Lo tengo aquí, lo he demostrado en el paso 105. Cuando vaya al siguiente, el siguiente caso, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Pues lo que me encuentro es que me está diciendo, Coge un elemento cualquiera, coge una lista. Supón que XS se obtiene añadiendo el elemento que ha elegido a la lista que ha elegido. Y entonces hay que demostrar esto. Esto es esta parte de aquí, es esta parte de aquí. Hombre, en lugar de usar los nombres A y LISH, pues voy a usar los nombres I y, y S, que es como normalmente escribimos las listas, pero como esto es un cuantificador... Universal, lo mismo me da llamarle a que llamarle y. No importa. Después, que xs tiene que ser ese elemento junto con la lista. Eso es lo que estoy suponiendo. Que xs es el elemento que he elegido junto con la lista. Y ahora lo que tengo que demostrar, vengo aquí, lo que tengo que demostrar es que la longitud del resto, ta, ta, ta. La longitud del resto es la longitud de XS menos 1. Empiezo por la parte izquierda y lo que voy es aplicando paso ¿Quién es el resto de XS? Hombre, como XS es YS, pues el resto ¿quién va a ser? El resto es YS. Después, <coughs> esto es una igualdad aritmética elemental. Porque si yo le sumo 1 y le resto 1, esto no cambia. Esto es pura aritmética. ¿Pero para qué le suma 1? Porque 1 más la longitud de IS es la longitud de esta lista. La longitud por la definición de longitud. Y, y, y ese quién quien es, por lo que estoy suponiendo. Y ese va a ser XS. Luego esto va a ser, al final, la longitud de XS menos 1, que es donde quería llegar. ¿Veis? Bueno, y aquí lo tenéis, la estructura. Eh, ¿Alguna pregunta sobre esta demostración? A ver... Voy a poner la demostración entera. Aquí tenéis la demostración. ¿Alguna pregunta está clara la, la prueba? Vale, no hay ninguna pregunta. Supongo que está clara. ¿Qué es lo que faltaría? ¿Veis? Que casi siempre hay una cosa que muchas veces decimos... ...que las demostraciones sean cortas, no sé cuánto. Claro... El concepto de corta es ambiguo, eh, porque ¿qué significa corta? Bueno, pues vamos a entender que una demostración es corta si se puede escribir en una, pan en una pantalla de Isabella. Es decir que, bueno, aquí va de la 96 a la 120, bueno, pues tiene que se puede ver entera la demostración. A veces las demostraciones son muy largas y se van alargando y se complican y se complican. ¿Qué es lo que nos dice una demostración larga? Pues una demostración larga lo que nos dice es que hay lemas que se podrían apar demostrar aparte y ese lema me reduciría el tamaño de parte de demostración. Bueno, pues hay que ir sacando lemas, lemas son resultados interesantes, pero también para que acorte la demostración, para que sea más corta y más legible. Y entonces usar lema y, a, y cada uno de sus lemas a su vez que sean cortos, pues lo mismo para demostrar un lema, necesito otro lema, pero así es como se trabaja en matemáticas. Está claro también lo del concepto de corta, ¿no? Corta es que quepa y bueno, y lo que quepa hombre, tampoco hagáis trampa con un, un tamaño de letra normal porque a uno le dice, hombre, lo pongo las letras más chiquititas y me caben más líneas bueno, eso no es lo que se trata eh, que tenga un tamaño normal lo voy a poner un tamaño como este y que se pueda leer bien, que se pueda, de un golpe de vista, pues se tiene la demostración. ¿Vale? Bueno, ¿qué nos faltaría en esta demostración? Pues ya la tenemos estructurada. ¿Qué es lo que nos faltaría? Y completando los detalles de los pasos. Pero como eso fue de la, de la clase anterior, aquí os he dejado la demostración con los detalles. ¿Veis? En fin, aquí estoy usando el tamaño, la función que da el tamaño de la lista. Y todo esto, como lo vais buscando? Pues con buscar teorema. Y aquí estáis. Aquí estoy usando, cuando dije síndico ese eso es solo de la aritmética. Bueno, lo del 0 igual a 0 menos 1. Voy a poner esto de aquí. 0 igual a 0 menos 1. Pero eso, que 0 es igual a 0 menos a 0 menos 1, eso tiene que ser por alguna razón. Alguna razón que Isabel sabe. Que cuando yo le digo sin, Isabel lo hace. Pero si quiero buscar, tendría que buscar este lema. Y el buscar este lema, pues cojo el lema, control C, me vengo aquí y le digo buscar un teorema eh, Mira en la, en la base de conocimiento, si, a ver si tiene algo que es lo que quiero demostrar. Eh, ese no lo, no lo encuentra. Eh, ¿Por qué? Pues puede ser que sea 0 que sea menos 1 igual a algo. Pues, pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Mirad. Eh, aquí, cuando, esto es también una cosa para que, no, para que lo vayáis haciendo. El, la primera parte, la que está delante del punto, esta es el nombre de la librería no, no, sin comentar y si quieres quitarlo, no hace falta yo veis que yo lo he quitado, eso es como cuando estás haciendo eh, una demostración en, en geometría y hace eh, líneas auxiliares, después lo quitas eso es está en la búsqueda, lo de buscar el teorema no, pero lo que me refería es que cuando lo encuentre no escribí el nombre largo, basta generalmente con el nombre del lema, que es lo que dice que en los naturales 0 menos 1, hombre fijarse que el nombre casi lo sugiere estamos en los naturales haciendo 0 menos 1 pero hay que encontrarlo, y una vez que lo ha encontrado, lo mejor es ¿Por qué? Porque no contribuye a entender la demostración. y Simplemente lo que queda es mucha, mucha, muchos comentarios que no, que no aportan nada. ¿vale? Y lo mismo que he hecho con ese, pues se va haciendo con todos los demás. Eh, lo mismo si yo le digo... Eh, le digo buscar... Eh, por ejemplo, digo... Si yo sé el nombre... En lugar de buscar teorema, como ya es el nombre, le digo quién es, qué es lo que dice este teorema. Y me da el resultado del teorema. Ahora, también podría buscar, que no sé si la pregunta va por ahí, decirle busca teorema, busca teorema, Uh, ¿eh? menos no, menos busca teorema pues por el nombre no, no lo encuentra es decir casi siempre sería con los patrones eh, en fin a veces funciona pero en este no Ahí, mira, dice, busca teorema a ¿Ah? Pues no encuentra ninguno por el nombre. Es decir, que con, por el nombre no. Con el nombre es, eh, si sabes el nombre, no, ha, no es busca teorema. Si sabes el nombre es eh, muéstrame el teorema, como lo hemos hecho, con como lo hemos hecho aquí con THM. Está así. Si sabes el nombre, pues entonces solo es escribirlo, ¿vale? Bueno, de todas formas, de todas formas, hay una forma, pero estoy diciendo sobre la marcha. ¿Qué pasa si le dice, busca teorema? Eh, teorema. ¿Qué es lo que aparece? pues te aparecen los... solo te muestra 40.000 de los 19.650 teoremas. Entonces, si tú coges todos esos teoremas, los metes en un fichero, pues lo pues, puedes pues, pues, pues, buscar en el fichero, pero buscar entre 20.000 teoremas. ¿de acuerdo? Y los nombres, bueno, pues hay de nombre para todos los tipos. ¿Vale? Pero ya digo, mejor es buscar siempre con patrones y Menos con el nombre. Y para la cuestión de, del busca teorema, ya que estamos con lo del busca teorema, mirad que dentro de la documentación ir al libro del tutorial. El tutorial que no se estará viendo, ¿no? A ver. No. Pues voy al tutorial. A ver. Uh, y esto vuelve a ser operación de riesgo porque se puede cachuflar todo vamos se puede no a ver vamos a ver si tengo suerte y no se rompe la sesión uh, aquí está el tutorial a ver se está viendo el tutorial eh. Espera un momento porque, hablando de riesgo, me... se está quedando sin batería. Espera un momento. Ver, va, por lo menos ese incidente se ha quitado, Yo por lo menos no se va a cortar por falta de corriente. Bien, aquí tenéis el tutorial, el libro, y este libro os lo recomiendo que os recomiendo que lo leáis entero, porque este, a ver, aquí hay algo más, sí. El libro os lo recomiendo que lo leáis entero porque es el que más se acerca a lo que estamos haciendo durante todo el curso, lo que hemos visto y lo que queda por ver. En fin, y el libro ya lo veis que el libro lo tenéis, el libro lo tenéis eh, dentro de Isabelle si le dais a documentación. Bueno, pues dentro del libro, lo primero, lo básico, la programación... Funcionar en Hall, que fue por, casi por donde empezamos, más cuestiones de simplificación, los métodos de zinc. algunos casos de estudio, bueno, presentación de teoría, que eso no lo vamos a ver, pero hay una, a ver, conjuntos, relaciones, todo esto, y material avanzado. Bueno. Voy a buscar el buscar teorema. Bueno. A ver si sí me acuerdo en dónde estaba lo del buscar teorema. Buscar. Vaya, con la búsqueda no lo encuentro. Vamos a ver, sí. Si... Vamos a ver. Inicio, voy al índice y en algún momento del índice está lo de buscar teoría. Tipo de datos, expresiones, eh, constantes, que es la simplificación. Aquí, ¿lo veis? Aquí lo he encontrado. En la sesión 3.1.11, que está en la página 34. Si ahí le dais buscar teorema, bueno, pues ahí explica, dice, la manera más sencilla de buscar teorema contiene todas ah, Es aquí algunos ejemplos. Bueno, pues si leéis, Ahí lo tenéis, y lo de los nombres me faltaba, eh, podía, sí se puede hacer con nombre, pero hay que poner, me faltaban los dos puntos. Nombre, dos punto con, y entonces, bueno, pues busca teorema en el que el, en el nombre esté con en fin, propiedades conmutativas. O quitar, mirad que aquí el menos nombre es que en el nombre no aparezca la palabra list. Bueno, y como eso, bueno, pues hay más. Aquí es buscando, bueno, veis que hay más opciones, que el nombre sea SO, que sea de simplificación, bueno, leerse, y no solo leerse, sino recordar que está ahí, porque esto, eh, si no se usa, cuando la usa, opciones que no usa, pues las olvida, y lo que conviene es recordar dónde está la información, y la información está en el libro, en el tutorial, de Isabel Hall. Bueno, mira que si entráis en la página, esto ya ha cambiado, porque ya está la versión de este año, del 2020, pero bueno, esencialmente es lo mismo, y os recomiendo, insisto, os recomiendo mucho que leáis el libro entero. ¿Ha quedado claro lo de las opciones de búsquedas de teorema? Por lo menos claro, en dónde se encuentra, y aquí, y leérselo, y bueno, leer y experimentar y, y seguirlo usando. Bueno, pues seguimos por donde estamos, quito ya esto, y otra vez vamos al momento de, delicado de cambio de, de aplicación, y al cambiar de aplicación, a ver si no se rompe la sesión, bueno, nos ha dejado hacerlo. A ver, sí. Bueno, pues seguimos con la sesión. Bien, insisto, esto le da la documentación tutorial y lees el tutorial entero, que os vendrá bien. Bueno, pues ya estamos viendo la demostración detallada, esos detalles son iguales, y como eso no es la, el objetivo de la clase de hoy, pues me lo salto, pero sí os recomiendo que lo vayáis viendo, entendiendo la demostración, porque esta serie es detallada ya con los sing only, y viendo cómo podríais haber encontrado los lemas que se están usando, es decir, saber buscar los lemas. Bueno, la demostración se podía haber hecho más simple. Mirad, eso de simplificar es observar, ¿Qué es lo que pasa cuando me ponga en la línea 162, que lo que le digo es que quiero hacer la demostración por caso en x. ¿Veis que, qué es lo que pasa? ¿Veis que aparece abajo una sugerencia de un patrón de demostración? Aquí abajo me dice, bueno, el patrón de demostración es este. ¿Y qué me está diciendo? Pues, eh, di, cómo va a ser sobre casos con una lista, pues hay dos casos. El primer caso, que la lista sea la lista vacía, y el segundo, que la lista sea un cons a list. Es decir, que sea como esto de aquí. El con es lo de la almohadilla. Bueno, pues si le hago caso al patrón, lo único, mirad que en el patrón, lo único que queda es por concretar cada uno, porque la tesis es lo que quiero demostrar. fijaros que cuando le digo caso nil, Caso NIL, ¿qué es lo que me está diciendo? El caso NIL es que x es la lista vacía. Demuestra interrogante tesis. ¿La tesis qué es? La tesis es el objetivo. La tesis es lo que tengo que demostrar. ¿Y cómo lo voy a hacer? El patrón ahí me lo hubiese dejado sin decir, hubiese puesto, sorry. Pero cogemos y decimos eso simplemente por simplificación. A continuación, el segundo caso. Es que la lista sea no vacía. Pero el patrón me había dicho, la form, el nombre que le doy a la lista no vacía es que sea cons a mil. Bueno, yo le he puesto simplemente con pues tampoco le... Ahora, cuando le digo cons, ¿qué es lo que me está haciendo? Pues yo no voy a usar ni el a ni, el, ni la lista. Si es con lo que me está suponiendo es que la lista es una lista que tiene un primer elemento a y un resto Y entonces hay que demostrar la tesis. ¿Cómo? Por simplificación. Pero veis que esta demostración es una demostración... Muy compacta y además simplemente lo que he hecho ha sido en este patrón, sustituir estos dos puntos por simplificación. Así que prácticamente es una demostración, si no es automática, es casi automática porque Isabel me ha sugerido todo y lo único que me ha sugerido es por simplificación y ya está. ¿Vale? Bueno, eh, esta era la demostración. También se podría haber hecho aplicativa, no aporta nada. Lo mismo, cuando le digo que son casos, pues me, va, me vuelve a mostrar los dos casos, vacía y no vacía, y los dos casos se hacen por simplificación y ya está. Se puede hacer automática lo que le estoy diciendo. ¿Cómo voy a hacer la demostración? Por distinguiendo casos según los valores de XS. Y en cada caso, ¿qué hay que hacer? Simplificarlo todo. Bien. <tose> Bueno, vamos a otra función, que es una de nuestras viejas conocidas, que es la función coger los n primeros elementos de una lista. Pero en fin, en lugar de definirla, voy a usar la predefinida, y Isabel la tiene predefinida con dos ecuaciones. Borrar la lista vacía, borrar de la lista vacía la lista vacía, y borrar n, bueno, pues depende de n, si n es 0, me va a dar xxs. Y si n es el siguiente de m, me va a borrar n elementos, pero no de la lista entera, sino del resto. Mirá que esta es la definición de coger n el elementos que tiene Isabelle. Mirá que algunos, cuando lo hemos hecho, pues lo ha hecho con si sí, entonces, el sí". Bueno, pues también se puede hacer con caso. Está clara la definición con caso, ¿no? Alguien que diga algo, mira lo de caso, eh, caso y después patrón. Dice caso según n. Y n, como n es un número natural, ¿qué casos puede ser? O es cero, o es siguiente de, de un número. Si es cero, ya está. Y si no, es eh, como el sí, entonces, el pero usando casos y patrones. Bueno, pues vamos a hacer las demostraciones. Usando este, esta definición, la definición de coger que tiene Isabel. Bueno, y lo que quiero demostrar es que el resultado de eliminar los n más un primero elemento de xs es lo mismo, borrar n más un elemento de xs es lo mismo que borrar n elementos del resto. Eso intuitivamente está claro, ¿no? ¿Está claro o no? Vale. Bueno, mirad que no les voy a usar inducción, que me basta hacer una demostración por caso. Cuando vaya a la línea 202 y le diga que la demostración va a ser por caso, ¿qué me va a hacer? Me va a crear dos objetivos. Uno, si es la lista vacía, y el segundo, si la lista no es vacía. ¿Veis? Ya me ha creado los dos casos. Primer caso, es y es la lista vacía... Segundo caso, XS, una lista no vacía. Bueno, si sigo el patrón que me sugiere, el primer caso, que es? el patrón, es ¿eh? la lista vacía. Y entonces se demuestra la tesis por simplificación. Hombre, quitar de la lista vacía N o N más 1 es lo mismo, porque el resto de la lista vacía también es la lista vacía. Y a continuación, ¿qué es el caso con...? Bueno, pues en el caso con... Lo mismo, esto se hace directamente por simplificación y ya veis que es una demostración estructurada que no me he metido prácticamente en ningún detalle y lo que he hecho es que me he dejado guiar por la sugerencia de Isabel, que encima la he refinado, pues la sugerencia de Isabel pone a ilis que es un con alis cuando voy a usar, o el primer elemento y el resto, pero como aquí no lo voy a usar, simplemente pongo el con y ya está. Veis que la demostración es Bastante compacta, ¿no? Es decir, bueno, pues, o es el caso vacío o el caso no vacío. Y se acabó. Bueno, si en lugar de hacerlo, eh, la declarativa, hago la aplicativa, pues, todavía menos detalle. Le digo, lo voy a demostrar por caso y cada caso, ¿cómo se va a demostrar? Por simplificación. Y una vez que tengo la aplicativa, de la aplicativa a la automática es automático, porque lo único que le estoy diciendo es que la demostración va a ser por caso y cada uno de los casos se van a hacer por simplificación. Esto es recordar cuestiones de demostraciones por caso. A continuación, vamos a repasar y extender demostraciones por inducción. Bueno. Aquí tenéis el principio de inducción para los naturales, eso ya lo vimos en la clase anterior. La suma de los números impares, de los n primeros números impares, esto lo hicimos muy al principio, pero esto es por recordarlo, porque lo voy a, a utilizar. Y aquí quiero hacer un ejemplo de una demostración. Vaya, con traceta. Demostrar que la suma de los n primeros números impares es n cuadrado. Bueno, ¿cómo se puede demostrar estructuradamente? Bien, eso ya lo hicimos, más o menos, pero bueno, esto es simplemente por recordarlo, esta sería la, de, la estructurada, esa la hemos hecho, no tiene ninguna, eh, ninguna dificultad, pero lo que vamos a hacer es extensiones, y es cómo esta demostración la podemos modificar introduciendo patrones. Vamos a ver qué significa eso de introduciendo patrones. La demostración es, el lema es el mismo, pero vamos a cambiar la demostración. La idea de los patrones, el patrón lo tenéis aquí, es la siguiente. Al lado de, del enunciado, lo que le estoy diciendo, porque el enunciado, ¿qué me dice? Que la suma de los n primeros números impares tiene que ser n cuadrada. Digo, vale. Esa propiedad le voy a llamar que esa es la propiedad P del número n. ¿Vale? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Le estoy dando el es, es, establece un alias y le estoy dando un nombre. Esta es, esta propiedad, en lugar de escribir tanto, lo voy a escribir simplemente como que el n tiene la propiedad P. Bueno, entonces si n tiene la propiedad P y quiero hacer la demostración, la demostración que ya la había hecho antes por inducción, en realidad, en términos de P, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Pues lo que tengo que demostrar es que el 0 cumple la propiedad P y que si el n cumple la propiedad P, el siguiente de n también la cumple. ¿Estáis de acuerdo, no? Bueno, pues, entonces, la demostración anterior, ¿qué la puedo hacer? Es decir, bueno, la voy a demostrar por inducción. Pero en lugar de escribir todo esto, que es el primer caso, ¿esto quién es? esto lo que me está diciendo es que el 0 cumple la propiedad, pues entonces le digo en la línea 275 demuestra que el 0 cumple la propiedad, pero mirad el doble, el doble sentido, yo estoy escribiendo, demuestra que el 0 cumple la propiedad P pero cuando yo estoy escribiendo esto ¿qué propiedad es la que me está escribiendo Isabel abajo? lo que está haciendo es extendiendo el alias del P, me está diciendo que la suma de los, prim los primeros números impares es 0 al cuadrado. ¿Está claro, no? Bien, y a continuación dice, vale, este sería el paso de inducción. Pero ¿esto qué es lo que estoy suponiendo? Aquí lo que estoy suponiendo es que P cumple la propiedad, que N cumple la propiedad P. ¿Y aquí qué es lo que estoy haciendo? Demostrando que el siguiente de N cumple la propiedad P. Entonces, Fijo un n, y en lugar de escribir todo esto, ¿qué es lo que basta escribir? ¿Cuál va a ser la hipótesis de inducción? Pues la hipótesis de inducción es que n cumple la propiedad p. Ahora empiezo como antes, voy haciendo los pasos y no hay nada nuevo, y llego al final. Y al final, cuando llego, esto de aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues esto es lo que me está diciendo que era igual a sub de sub de n. Pero esta propiedad que empieza suma impare sub, igual a sub de sub de n, ¿eso qué es lo que me está diciendo? Pues lo que me está diciendo es que el siguiente de n cumple la propiedad p. Mira que aunque yo escribo el siguiente de n cumple la propiedad p, la propiedad, que el siguiente de n cumple la propiedad p es que la suma del dos y en, del n más 1 primeros números impares, es n más 1 al cuadrado. Está claro el uso del alias. Está claro el uso del alias, que es simplemente el acortar, el escribir las cosas de forma más compacta. Y solo es en la escritura, en la escritura de la demostración. Fíjense que si lo queremos, si lo queremos seguir compactando, haciéndolo más compacto, eh, lo podría ser. Mirad cómo quedaría la demostración compacta. Es decir, quiero hacer la demostración por, por inducción en N. Primer caso, demuestra que 0 cumple la propiedad N. Vale. Segundo caso, supón que N cumple la propiedad P. Entonces demuestra que el N más uno cumple la propiedad P. ¿Es este el esquema general de inducción para los números naturales de forma compacta o no? Es ahí claramente la demostración. ¿Y veis que si en lugar de esa propiedad cambio y pongo otra propiedad de los números naturales, la demostración no va a cambiar? ¿Que el patrón sigue siendo el mismo? Una vez que le llamo PDN, ¿vale? a la propiedad que estés demostrando. Bueno, pues esa es más o menos la idea, es abstraer, poner a alguien y que, lo, y que las demostraciones sean prácticamente invariantes, que se puedan hacer patrones de demostración. Bueno... También se puede hacer la demostración aplicativa, ahí no hay nada nuevo, la aplicación automática y ya está. Bueno, y ahora vamos a introducir un, una idea nueva que es eh, el uso de existenciales, demostraciones que llevan existenciales y ahí se mezcla, digamos, la parte de programación y la parte de lógica y encima también la parte de librería que vimos antes con la librería de París. Vamos a definir el número par. Esto se puede definir de muchas maneras, pero lo voy a definir de una manera usando existencial. Mirad, ¿qué significa que n sea un número par? Pues que existe un m, de manera que n es el doble de m, es decir, m más n. Mirad que es una definición, que no es una definición recursiva, por eso usa definición y no fun. Y aquí usamos las tres flechitas. Cuando he hecho esa definición, ¿Isabel automáticamente la incorpora a su base de conocimiento? ¿Sí o no? ¿La incorpora automáticamente? ¿La definición es no recursiva? Exactamente. Lo que diseñé no porque no es recursiva. Entonces es realmente lo que ha generado es un lema que no lo ha añadido. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Volvemos otra vez a lo del nombre. ¿Cuál es el nombre del lema que ha generado esta definición? ¿Alguien se acuerda? De el vamos, eh, mecanismo para automáticamente generar los nombres. A ver, cuando eran inductivas... Eh, no, THM-PAR no. Cuando eran inductivas siempre era el nombre terminado en SIMS, sin uno, sin dos. Y cuando eran no recursivas, ¿cuál era la forma de generar los nombres? No es THM-PAR. ¿Nadie se acuerda? Venga, alguien que lo recuerde. Bueno, a ver, te h para verlo. Si sí, aquí le pongo Pa def. ¿Lo ven? Es la estrategia para crear nombre, o el convenio para crear nombre, era par, que es el nombre de la función, el subrayado y def. Siempre es lo mismo. Siempre era igual para la no recursiva. ¿Vale? Bien. Pues vamos a demostrar que para todo el número natural, n, n por n más 1, es par. Bueno. Eh, se podría hacer sin inducción, pero bueno, pues voy a hacer con inducción. Quiero demostrar, porque lo que quiero ver es el, ju el juego entre inducción y existencial. Quiero demostrar que n por n más 1 es, es par. Le digo, lo quiero demostrar por inducción. Y entonces, el primer caso, pues en el primer caso lo que hay que demostrar es que 0 por 0 más 1 es par. Mirad, aquí es donde está importando esto, porque ¿qué pasa? Si no le digo nada, digo por simplificación. ¿Qué pasa que cuando le digo por simplificación? Veis que por simplificación dice que no lo puede demostrar. A ver, ha llegado hasta donde ha podido. Porque el 0 por 0 más 1 sí lo ha simplificado, pero ha llegado a par cero Y ese objetivo, el que cero es par, no lo puede demostrar. ¿Por qué? Porque la base de conocimiento no tiene la regla. Y como no tiene la regla, ¿qué tenemos que hacer? Añadirle la regla a la base de conocimiento. ¿Vale? Pues eso es lo que le estamos diciendo aquí. Eh, demuéstralo por simplificación. Eh, perdón. Añadiéndole a la... aquí es lo de añadir. Añadiéndole a la base de conocimiento la regla correspondiente a la definición de la función par. ¿Ha quedado claro lo de el añadir, que en este caso es necesario añadirlo? ¿Ha quedado claro o sí. Vale. Bueno, pues ya hemos hecho el caso base. El caso por inducción. Supongamos que n por n más 1 es par, y hay que hacer lo mismo para el siguiente. Se supone, y aquí, para dar este primer paso... Yo sé que n por n más 1 es par. Por la definición, entonces, tiene que existir un n, de manera que n por e, n m, tal que n por n más 1 es m más m. Aquí que estoy usando la definición de par, y lo mismo que antes, como esa no está, como esa no está en la base de conocimiento, se la tengo que añadir. Una vez que tengo el existe, el existe lo puedo eliminar con la regla de eliminación del existe, y cojo un m, que cumple la propiedad. Y después, bueno, pues después se tiene, eh, eh, sabiendo que n por n más 1 es igual a m más m, esto es una cuestión solo de aritmética, y eso el simplificado lo hace, se tiene, en fin, esa cuenta es fácil de hacer, el n más 1 sería igual para nada Si nos ponéis al desarrollarlo, teniendo en cuenta que n por n más 1 es 2m, pues sale. Y una vez que tengo ya esta relación, pues el siguiente de n, el siguiente de n más 1 también es el, la suma de, de un número. Es decir, existe un p, de manera que ese número es p más p, porque ¿quién es el p que existe? El p que existe es M más n más 1, ¿de acuerdo? Y esto es simplemente por la, demo, por la regla de introducción del existencial. Y una vez que existe, por la definición de par, pues ya tenemos lo que queríamos. ¿De acuerdo? Aquí hay detalles de la aritmética que quedarían por concretar. Esto es cuando muchas veces digo que las demostraciones son casi detalladas. ¿Casi detalladas qué? Hombre, pues quedan cosas así, pesadas, fundamentalmente cuestiones de la aritmética, que si, bueno, si me pongo todos los detalles, lo hago. Pero... Muchas veces no merece la pena y fijarse que la demostración está de, es casi detallada. Aquí la tenemos, vuelve a ser corta porque cabe en una página. Pero hay un punto aquí que dice, bueno, sin determinar, pero los demás lo añadió. Y además aquí está el ADD, bueno, pues también se podría reducir al solo. Pero eso ya sería detalle. Pero muchas veces los detalles de la aritmética y todavía los que vienen peor, muchas veces se los vamos a dejar. Esa parte, pues vendría a ser como la parte de cálculo, lo que se haría casi con un sistema de cálculo simbólico. ahí No nos metemos. Y además, y tiene, conforme se va avanzando y se van complicando las relaciones aritméticas, pues tiene mecanismos más sofisticados de hacerlo. Vamos a ver hoy mismo algunos de ellos. Bueno... Eh, Aquí la demostración es aumentando los detalles. Esta es la misma demostración, pero ya en lugar de sin ADD he, he puesto los sin only. Y esta es, aquí lo del casi este, es que todos los pasos están detallados menos uno, menos el paso, que está en es la línea 373. ¿Por qué? Porque eso es pura aritmética y ahí no me he metido detalles, pues bueno, pues por no hacerlo. Bueno, también se podría haber hecho la demostración por, vengo aquí, la demostración aplicativa, y todavía ahí me voy a voy a resaltar las cosas nuevas del tema, que digo, lo quiero hacer por inducción. Cuando le diga por inducción, pues me crea caso 0 y el caso de n a n más 1. El primero, ¿cómo se hace? Por simplificación, añadiendo la definición de par. Me queda el segundo. Ahora le digo, aplica simplificación con la definición de par. ¿Vale? Eh, espérate, dice cómo diferenciar, pero bueno, voy a terminar la demostración y ahora veo lo que dice Antonio. Entonces, ahora el siguiente me queda esto. Y como aquí estoy aplicativo, le digo, aplica simplificación con la definición de par. Observa qué es lo que pasa. Lo ha simplificado y aquí esto es lo que me ha dejado. Para todo n, si existe un m que cumple esto, entonces existe un m que cumple esto. ¿Todo eso que son? todos son relaciones aritméticas. Y Isabel, igual que tiene sin... Vamos, sin only, que es... Bueno, regla que es casi nada. Sin only es un poquito más avanzado. Auto tiene algo más. Bueno, pero por encima de auto hay... Más sistemas que tienen también más conocimiento, más conocimiento de la aritmética. Aquí todo lo que estamos haciendo son operaciones con números naturales que suman y multiplican. Entonces le digo, aplica los mecanismos automáticos que tiene de la aritmética. Resuélvelo tú solo con los mecanismos automáticos de la aritmética. ¿Lo ven? Lo ha hecho y ya está. ¿Qué pasaría si en lugar de decirle con los mecanismos de la aritmética le digo... Por simplificación. Pues no hace nada. Le digo, bueno, por auto. Que era lo que decíamos antes. Veis que de aquí a aquí, hombre, algo ha hecho. El sistema ya no está. Ha simplificado algo, pero no es capaz de demostrarlo. Entonces aquí le sigue quedando pendiente. Entonces le decimos por ARIT y con... La regla de las aritméticas, con el mecanismo de razonamiento sobre la aritmética, con ese sí lo hace. Antes de ir a la pregunta de Antonio. Eh, ¿Y cómo sé que tengo que usar la aritmética? ¿Qué haríais ustedes? ¿Cómo lo haríais? Exactamente. Mirad, si yo lo que dice Anay, si yo le digo que se ponga a buscar, lo ha encontrado automáticamente. ¿Veis lo que lo que me sugiere? Dice, intenta demostrarlo por Presburgu. Pero ¿pressburgué qué es? ¿Alguien sabe qué es Presburgue? ¿Alguien sabe lo que es Presburger? ¿Alguien sabe lo que es la aritmética de Presburger? Bueno, a ver. Parece que nadie. Bueno, a ver. Eh, ¿Sabéis lo que es la, vamos, las expresiones no lineales de la aritmética? Son que se pueden hacer con suma, producto, pero... No hay términos al cuadrado, es decir, no puede aparecer un n al cuadrado, y si no aparece n al cuadrado, pues no puede aparecer n al cubo es la parte lineal. Para esa parte hay mecanismos eficientes de decisión. Y uno de, de esos mecanismos eficientes para la aritmética lineal es el algoritmo de Prefurge. Si yo le digo que lo, haga la demostración por Prefurge, veis, que lo hace y ya está, o si queréis, aquí, vaya, lo cojo, control C, y aquí en donde puse aritmética, pongo prefurge, esto es lo mismo que dije lo de quitar, veis que le digo por aritmética de prefurge y ya está. Aritmética de Prefurge es un caso particular de la aritmética, es algo parecido a lo de Sim y Auto. Pero si no os acordáis o no le dais al buscar, bueno, pues también lo podéis dejar o con la aritmética de Prefurge o con Ari. Pero en cualquier caso es, bueno, funciones de la aritmética y no hay. No, no habría ningún problema, lo dejo como estaba. Y voy a la pregunta de Antonio, que si no se va a perder aquí. Dice, Antonio decía, ¿cómo diferencia un SIN de un SIN only como en el caso que acaba de decir? ¿En qué caso? ¿Qué línea, Antonio? En la 300... No, la 373 es un SIN. Y eso es un SIN porque no es... Puesto todos los detalles de todas las reglas que están usando. El SIN es, SIN -E, decirle, simplifica con todas las reglas que tienen tu base de conocimiento. Pero la búsqueda que regla usa, entre esas aproximadamente 20.000 teoremas, lo hace saber Yo no sé cuál está usando. Yo sé que está usando su regla de simplificación. Y cuando lo he dejado con SIN es que no me he metido en detalle en cambio aquí, sí le estoy diciendo el detalle. En la línea 369 digo, no use las, las 20.000 reglas, usa solo esta regla, el par de. Está claro lo de, de sin, sin y sin only. Eh, eh, a ver, dice, espérate, pero habría que meterse en el detalle. A ver, el meterse siempre es hasta donde uno quiera llegar. Es decir, si te han dicho detallada, cuando se dice detallada es ¿eh? con todos los detalles. Casi detallada es ¿eh? con una expresión que está ahora muy de moda en la medida de lo posible. Es decir, pero es que meterse en todos los detalles de la aritmética normalmente es largo. Entonces, a veces se dice solo la estructurada, pero la estructurada puede ser estructurada y algunos pasos detallados o estructurada y todos los pasos detallados. que Es una con solo de grados de detalle en el que se quiera expresar. Todas se podrían llegar a expresar, pero algunas no. Eh, no, a ver, no os sé sesione otra vez con el examen. No es la... Fíjate, lo que tenéis que hacer es empezar en la estructurada y completando detalles, si algunos detalles se te escapan y no pueden, pues no pueden. En algunos ni siquiera se sugiere que se llegue a la detallada y se dice solo la estructurada. ¿Me entiendes? Pero eso se generalmente se indica en el enunciado del ejercicio. De hecho, creo recordar que en la relación 11, María José os mandó un aviso... Diciendo, no me acuerdo qué número de ejercicio era, en los ejercicios tal y tal, no llega hasta la detallada y basta la estructurada. ¿Recordáis eso, no? Ese, ese mensaje que os mandó María José. ¿Vale? Pero el consejo general, ¿cuál es? Lo repito. Empieza en la estructurada. La estructurada es solo con cinco. O si quiere, todavía con menos de cinco. ...con auto... ...y en cada paso... ...pero en cada paso con el corte y pega... ...dice bueno pues ahora voy a ir completando detalles... ...va quitando los autos... ...va quitando los sin... ...y al quitar los autos lo, lo, va, lo van metiendo con sin... ...después los sin... ...llega con sin only... ...y si alguna es muy complicada... ...pues aquí no puedo... ...hay dos formas de hacerlo... Eh, ...bueno... ...hay una forma de hacerlo que... Esta, esta, ...este tema... Este paso, que no soy capaz, lo voy a sacar fuera de la demostración y demostrarlo como un lema independiente. Si consigo demostrar ese lema, con todo detalle, después uso un paso solo, dice, usando el lema que acabo de demostrar. Está claro la estrategia, vamos, el procedimiento de ir refinando las demostraciones, ¿no? Vale. Bueno, pues seguimos. Que vamos un poco lento. Vamos. A Bien. Esta demostración, lo hemos hecho aquí, también se podría hacer automática. Ya tenemos la demostración aplicativa y quiero hacer automática. En automática, ¿qué es lo que me quedo? Pues me quedo con el procedimiento de demostración, que es por inducción en N. Y después, fíjense que le estoy diciendo, y lo demás... ¿Qué es lo que quiero hacer? Automático, pero le tengo que añadir la regla de, de, de simplificación de parsef. Si solo digo esto, y lo veis, veis que no lo demuestra, ¿no? ¿Por qué? Pues otra vez se queda anclado en una prueba de la aritmética que no sabe demostrar. Y por eso le he puesto dice, y después de hacer el automático, si te quedan... Ah, si te quedan objetivos sin resolver, a esos objetivos aplícale la estrategia de la aritmética. Y con eso ya está la demostración en un paso. Veis que esta demostración, esta demostración de aquí, viene a ser un resumen de todo lo que hemos hecho en esta demostración de aquí, de la aplicativa. De todas formas... Y ahora vamos a por qué puse en Isabel, en la teoría de paridad que está en Hall, que esa es la que importamos al principio, hay otra definición distinta de par. La definición que tiene de par es que un número es par, si sí y solo si, sí, al dividir x entre 2, el resto es igual a 0. ¿De acuerdo? En lugar de decir que el doble de m, pues que el resto es igual a 0. Entonces, con esa definición demostrar que el n más n, el n por n más 1 es par. Hombre, pues además es evidente porque uno de los dos es par y el otro impar y un par por un impar me va a dar par. Entonces, veis que ahora no tengo que ponerle tanta ayuda, sino decir, por auto y se acabó. Veis que esta demostración, esta demostración es más corta todavía que la más corta que habíamos hecho. Dice, bueno, pues uso esta. Pero es que esta demostración dicen lo mismo y no dicen lo mismo. Porque aquí estoy usando el par de nuestra definición y aquí estoy usando el par de la definición de Isabelle. Para que todo quede bien, ¿qué es lo que necesito? Pues lo que necesito es demostrar que estas dos funciones, par y even, son equivalentes. Es decir, lo que necesito es demostrar que para cualquier número, n es par, sí, solo sí, es par con la segunda definición. Bueno, y eso es fácil de demostrar, y otra vez vamos a lo mismo. Mirad, el primero, simplemente con la definición de par, sale, vamos, si par es n, entonces existe un m, pero para demostrar esto, tengo que demostrar que si par n, lo que tengo que demostrar que existe un m tal que n es igual a m más m es equivalente a que n es par, que es divisible por 2. Otra vez, si lo vuelvo a intentar, aquí lo había dejado, le digo, bueno, lo intento, contrae y me dice lo de la aritmética de Prefurge. En fin, uso la aritmética de Prefurge y ya tengo la demostración. ¿Vale? Pero otra vez porque estamos otra vez con cuestiones de la aritmética. Bueno, también lo podría haber hecho esta demostración aplicativa, pero fijarse que ahora lo que le estoy diciendo en el primer paso, es la primera vez que creo que lo uso, es el desplegar una definición. Lo que le estoy diciendo es, despliega, esto es lo que tiene que demostrar, que n para es lo mismo que en n. Le digo, despliega la definición de par. Entonces, en lugar de paréntesis cuando le diga esto, observa, en lugar de paréntesis ¿qué es lo que me va a poner? Exactamente la definición de par. Y después, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues aplicar la aritmética de Preforgue. Ya está. Bueno, y esta definición, esta la podemos simplificar otra vez. Hace esto, si no le doy, el siguiente La siguiente táctica, si llego hasta aquí, mirad que llega hasta donde puede llegar, pero para simplificar esto, ¿qué es lo que necesita? La aritmética de Prefurge. Lo simplifica y ya está. Y ya la última definición, la función de Ackermann, que esta función, no me voy a detener porque vamos mal de tiempo, lo podéis ver, la importancia de esta función en la Wikipedia, y la función es importante porque tiene un crecimiento muy rápido. Y además es una función que no es primitiva recursiva. Bueno, pero todas esas cuestiones de lo podéis consultar en la Wikipedia no me voy a dejar. Solo me voy a quedar con la definición. Es una función con dos argumentos. Ackerman de MN, si M es 0, da N más 1. Si M es mayor que 0 y N es 0, pues vuelva a llamar a la función de Ackerman... El primer argumento lo baja el 1 y el segundo lo pone. Y si los dos son mayores que 0, mirá que aquí está haciendo una llamada a ella misma, pero el siguiente argumento también es otra llamada a la función. Bueno, esta función ya digo que tiene mucho interés en el estudio de la, de la teoría de las funciones recursivas. Y lo que vamos a ver cómo se traduce a Isabelle ¿Cómo se escribe esa definición en Isabel y demostrar una propiedad? Mira, la traducción es literal. ¿Veis? La primera, aquí que si m es 0, el segundo n, el resultado que va a ser n más 1. El segundo, si es eh, siguiente de m, n, porque es que esta, si, aquí, este es el segundo caso. Está m menos 1, y aquí lo que hemos hecho es pasar del siguiente de m a m, que es lo mismo que bajar 1. Y el último caso es que los dos son mayores que 0 Que los dos sean mayores que 0 que son? Pues que los dos sean siguientes de alguien. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues el, el primer argumento bajo 1. Entonces, en lugar del siguiente de m, m. En el segundo, el, argumento, el primer argumento sigue siendo siguiente de m. Y aquí es el n-1, el n-1... ¿Quién es? El segundo argumento menos uno, el paso de siguiente de n a n. ¿Está clara que la traducción es literal, no? A ver, ¿alguien que diga algo? ¿Está clara la traducción? Bueno, una vez que la tengo, esta es una función recursiva, puedo calcular valores, por ejemplo, digo, ¿cuánto vale Askelmann? De 2, 3. Bueno, me devuelve el número 9. Y también... Esta función genera un esquema de inducción, como vimos en la clase anterior. ¿Cuál es el esquema? Pues para demostrar una propiedad, Mira, vuelvo a insistir lo del esquema, ¿qué es lo que hace? El primero que dice, que para, si el primero es cero, o sea, aquí en el segundo, se va a cumplir. Eso me genera la primera condición. El segundo es, si el m1 lo cumple, el siguiente de m0 también lo cumple, ¿veis? Si el M1 lo cumple, el siguiente de M0 lo cumple. Esto viene por la segunda ecuación. Estas dos ecuaciones no generan casos recursivos, pero la tercera sí, porque en la tercera, ¿qué es lo que me dice? Pues, suponiendo que el siguiente de Mn lo cumple, ¿eso por quién es? Esta parte de aquí. Y suponiendo que... Este lo cumple, pero este ahora quién es este M de Ackerman siguiente de MN. Entonces, este lo cumple. Siguiente de M, siguiente de n. ¿Eh? Este de aquí. Pero ese esquema, que es el esquema de inducción correspondiente a la función de Ackermann, eso Isabel lo genera automáticamente. Y una vez que lo tenemos, pues podemos demostrar propiedades. ¿Cómo? Pues voy a demostrar. Que Ackermann de MN siempre es mayor que N, estrictamente mayor. Bueno, ¿y cómo se hace la demostración? Pues le digo, quiero hacer la demostración por inducción en los dos argumentos, en M y N. ¿Con qué regla de inducción? Con el esquema de inducción generado por la definición de Ackermann. Cuando le digo que esta es la regla, veis que me genera tres casos. Los tres casos que habíamos hecho antes. El primer caso, en el primer caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues sea n un número y hay que demostrar que Ackermann de 0 n es mayor que n. Pero eso, es exactamente eso sale con la primera definición, perdón, con la primera ecuación de la definición de Ackermann. El segundo con la segunda ecuación, el tercero, supongo, con la tercera ecuación. Ya veis que la demostración ha sido simple, siempre, lo único, aquí no estoy usando nada de la aritmética, todo es detallada, pues todo llega al sin only, y lo único que es, que no es por inducción en MN, sino es por inducción en MN con la regla, con el esquema de inducción correspondiente a la función de Atom. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos, y como siempre lo digo, que las demostraciones sean cortas, y cortas significa que quepan en una pantalla de Isabel. Bueno, aquí están los comentarios, y esta demostración, que solo ha sido por inducción, y después en cada uno lo que está usando es simplificación, bueno, pues esta la puedo simplificar eh, por inducción, y en cada paso simplificación. Y ya puesto, en lugar de auto podría haber puesto otra cosa, en la línea 500, 505 se podría haber puesto en lugar de auto. Algo que sea menos que auto. Alguien que diga algo. sí Efectivamente, si le digo sin Paul. Ya estaría. Y ahora Laura pregunta, ¿y sin solo? Venga, alguien que le conteste a Laura. ¿Sin solo bastaría o no? ¿Sí o no? No. ¿Y por qué no, Enrique? Exactamente. Mirad que si solo le digo sin, ha demostrado de los tres casos el primero. Le quedan dos por demostrar. ¿De acuerdo? Y, bueno, y eh, para que lo demuestre todo, los tres es el sin all. ¿Vale? Y, y, bueno, y la pregunta el sin all y el sin más es lo mismo. Así que eso es cuestión de gusto. Poner sin all o sin más. ¿Vale? Bueno, pues con esto termina la primera parte de la clase. Vamos a hacer bueno, primero voy a parar el vídeo